Nacido cerca de León en 1641, el Beato Claudio de la Colombier entró a los 17 años en la Compañía de Jesús. Después de algunos años consagrados a la enseñanza, fue nombrado, a la edad de 33 años, superior en Parelemonial. Allí precisamente, encontró a la humilde religiosa de la Orden de la Visitación, Santa Margarita María de Alaco, a la que estaba destinado por Dios para asistir en la propagación de la devoción al Sagrado Corazón convirtiéndose en su confesor y protector. Santa Margarita cuenta que cuando lo vio predicar, el corazón de Jesús le dijo, He aquí al que te he enviado. De los escritos del Padre se desprende que, ya antes de las confidencias de Santa Margarita y siguiendo las directrices de San Ignacio, el divino corazón le había ido formando, lo mismo que a Margarita, para que ambos, estrechamente unidos, fuesen los primeros apóstoles de la nueva devoción. Fue enviado a Londres, como predicador de la duquesa de York, que era católica. Fue puesto en prisión por los protestantes y condenado a muerte. Pena esta que le fue conmutada por la del destierro. Murió poco después en 1682. A la muerte de Claudio de la Colombier, Santa Margarita María de Alacoque manifestó varias veces que ya estaba gozando de la gloria de Dios y escribió unas letanías, refiriéndose a él entre otras muchas formas, como San Claudio, devotísimo de la Madre de Dios, espejo de todas las virtudes, imitador de Jesucristo, hombre de oración, colmado de dones celestiales, sol de perfección, defensor de la fe, martillo de herejes, que espirasteis en el Sagrado Corazón de Jesucristo. Asimismo, en el dorso de un grabado en pergamino del Padre Claudio de la Colombier, la Santa escribió, Con licencia de la Santa Obediencia, Conservo esta imagen del bienaventurado Padre Claudio de la Colombier, mi buen protector. Él me asistirá, si le placiese, con su santa y poderosa intercesión cerca del sagrado y adorable corazón de Jesucristo. Y a continuación escribió la siguiente oración de intercesión, del Padre Claudio de la Colombier, ante el sagrado corazón de Jesús. Oh bienaventurado Padre Claudio de la Colombier. Yo os tomo por mi intercesor ante el sagrado corazón de Jesucristo. Alcanzadme de su bondad la gracia de no resistir a los designios que tiene sobre mi alma, y de convertirme en perfecta imitadora de las virtudes de su divino corazón. Oh, mi buen protector, espero de vos el caritativo socorro de vuestra santa intercesión y que me asistiréis, no solamente durante esta vida mortal, sino particularmente en la hora de mi muerte, contra los asaltos del demonio. Alcanzadme, os suplico, oh gran santo, la gracia de morir con la muerte mística para que llegue antes la muerte natural. Amén. Dios sea bendito.